Así es, muy buenos días y gracias. Como ustedes pueden observar, nos encontramos en el hospital Doctor Antonio Yapor Edet, donde hasta el momento no se han registrado ningún hecho de sangre, no han venido casos de accidente de tránsito no hay personas gravemente heridas hasta el momento no ha ocurrido no o no ha llegado a este centro de salud ningún accidente trágico según no han informado solamente hay un caso de un haitiano que está herido de una puñalada en el estómago fue por una riña qué sucedió pero después no se han registrado casos eh, de accidente de tránsito nos cuentan que en estos días son muy mínimos los accidentes que los accidentes empiezan del sábado y domingo cuando las personas empiezan a salir de la ciudad como pueden ver a esta hora de la mañana ya comenzó a llover está el día bastante nublado o sea que puede ser que esto también minimice un poco más el tránsito y por ende los accidentes que puedan ocurrir eso es todo lo que tengo hasta el momento para la programación especial de telenor semana santa 2023 formación e información para toda la nación